Hola, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a mi canal Mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur Todos me conocen como Chipo, pero me da lo mismo Me creo youtuber y como siempre lo digo, pero no me sale Y como que, ah, soy cualquier cosa menos youtuber El día de hoy estoy acá en un PC bang. ¿Me explicas? Los PC bang son, como les he dicho muchas veces Un lugares donde hay muchos computadores con alta gama de tecnología Y además la velocidad del internet es muy, muy rápida El día de hoy voy a hacer un ticketing Que es el proceso como para adquirir entradas Para un recital que se llama Genie Music Awards Donde va a estar BTS 101 entre otros grupos me explicas el recinto me dijeron que hacía una capacidad como de 7.000 8.000 personas no estoy muy seguro pero a mí lo que me asusta es que todos los fans de 101 que son millones o sea muchísimos más los de Twice más los de BTS van a querer estar haciendo ticketing para este concierto pero de corazón poder ir porque o sea loco Bangtan se ha ido durante todos estos meses a otros países del mundo me explicas chiquillos regresense a casa porque lo he hecho de menos entonces como que ah ya basta de, de, de andar por allá luego. no pero yo entiendo que toda la gente del mundo no tienen derecho a disfrutar la vanitan Pero ahora que vienen para acá de nuevo Vienen a casa Quiero obviamente poder verlo la mayor cantidad de veces posible Entonces por eso es que voy a hacer este ticketing El sistema de ticketing de este evento Fue un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer Este evento, este ticketing Se hace a través del sorteo Entonces uno participa por cupones Entonces uno compra un cupón Y tiene una oportunidad para ganarse una entrada Para ir a ver este show Y solamente una persona puede comprar un solo cupón Así que eso está súper bien Las entradas costaban 100 won ¿Me explicas? 10... Putos centavos, 60 pesos chilenos. Me querí, huevía, ¿me explicas? Ni siquiera un dólar. Ya estoy participando y dicen acá que la entrada o el sorteo lo van a decir el día 31. Ahí nos vemos ese día y les cuento cómo estuvo esa experiencia porque eh, yo ahora no sé si me lo voy a ganar o no, pero espero que sí, eso. Parece que está listo porque ahí te avisa en la pantallita cuando el pedido está listo. Aquí tengo cositas del McDonald's y no son solamente para mí porque alguien me obligó a comer McDonald's. Yo no quería porque yo soy una persona muy saludable. ella Hola, estoy con la Clau que me acompañó el día porque somos muy gordos. Tenemos mucha comida gorda aquí. ¿Tú qué te compraste? La más chiquita para mí papá. Mentira. <risa> Esta de 1955 con un juguito bien saludable. <risa> ah, muy bien. Y jugo light por favor. Yo le compré una hamburguesa, de queso, unas papitas y un helado porque me gusta como las papas con... Sí. O sea, no siempre, pero como intercambiar. Sí, Mucha bien. gente lo hace. Sí, yo sé, en a también lo hace. Sí. ¿Sí? ¿Tú hiciste un, un unboxing, te iba a decir, de, sí, de, de hamburguesa ¿Y esa fue tu favorita al final? A mí me gusta ¿La, ¿La de bulgogi? Mala. Muy mala, es muy mala. Una tosta dulce. Como pan. <risa> me bueno, hay una hamburguesa aquí que es de bulgogi. Que es como una carne de estilo coreana marina. Y la hicieron a la hamburguesa. Pero realmente muy mala. Es dulce, es dulce. ¿Por sí. qué es dulce? que solamente vinimos a comer y vamos a esperar a la luz pero no le vamos a decir a la luz que comimos. ¿Qué mal, eh? Sí, bueno, entonces cuando llegue hoy oh, sí tenemos mucha hambre. Pero yo voy a tener hambre. Sí, de nuevo así que queda lo mismo. Ya, así que eso, vamos a comer. Hola, llegamos acá a una hola, hola. cafetería y estamos celebrando el cumpleaños de Jimmy y aquí están las cositas que nos dieron para poner a los cafés. Hay cosas, o sea, realmente es, te dan el. Happy birthday Jimmy, o sea. Pero esta vez de cumpleaños hoy día. Eh no, fue el sábado. Ah, pero igual. Qué cumpleaños más largo. No? No, no, no, no, no. Nosotros le dijimos a Lu que no habíamos comido nada, pero.. Pero la verdad si sí comieron y vuelven a comer. Yo. Así es. Gordos, gordos, ya, nos vemos. que vamos a comer comida vegana, pero, pero de aquí a que se llame plant es como muy obvio, ¿no? Planta. Voy a hacer como probando la hamburguesa vegan. Nunca había comido así, así que yo creo que. Lo más cerca es que lo que había comido había sido estas hamburguesas de soya que venden afuera del metro en Chile. Pero no sé cómo vaya. Pagué por esto aproximadamente mil pesos chilenos, como 15 dólares. Wow, sabe mucho a carne, mucho a hamburguesa. Yo sé por el sabor que es de lenteja, pero el sabor como de haber estado como río y de haber estado así como. Tiene sabor a hamburguesa, no sé cómo explicarlo. Oh, muy buena. se nota que están sacadas de la papa, mira. Oh, bien natural. Voy a comer la hamburguesa gluten free. ¿Qué me dieron pedazo de lechuga. Ah, ahí está la palta. Un pedacito chiquitito de palta me dieron, miren. Palta es vida. La vida es falta hay semillas, muy rico igual es que les voy a contar algo ya me doy miedo weón. les voy a mostrar el fondo y ya se van a dar cuenta porque me doy miedo weón. <risa> ya pero es que salieron cosas nuevas y puta, pues no voy a mostrar tanto de esto porque en realidad eh, me da un poco de vergüenza así que eso oh el meotata, y tiene falda, ¿Por qué tiene falta? el meotata, ya les voy a mostrar así muy rápidamente lo que hay acá aquí están las pantuflas, oye miren que me veo kawaii esos son los nuevos pijamas y estos son los pijamas que ya habían de antes hoy oh, el de Tata muy lindo en realidad Pantufla, pantufla, pantufina. Como vieron en el título de este video Hace como dos semanas aproximadamente Tuve la posibilidad de grabar junto a Daisy Un capítulo de All School Que es este programa que hace Sunny TV Para los que no conozcan Sunny TV es un canal de YouTube Que hace mucho contenido K-pop Focusado, como dice la Angelina, mi amiga En Latinoamérica En este programa básicamente lo que tuve que hacer Fue ser como Yori songnim Como profesor de cocina Y enseñar a los chiquillos a hacer en paradas Igual dejé en claro de que la empanada no es algo solamente chileno Sino que todos los países de Latinoamérica Tenemos diferentes tipos de empanadas Dependiendo el país es la empanada Y yo en este caso eh, les dije que Mi empanada favorita era la de queso Así que le enseñé a hacer una de queso Pero ellos tuvieron la posibilidad de hacer muchas empanadas De escoger ellos mismos eh, Los ingredientes para hacer su propia empanada Yo creo que eso fue lo chistoso Porque realmente pudieron como Jugar ellos con los ingredientes Ellos no sabían nada de cocina, Nada de cocinar se notaba mucho en realidad entonces como que me pedían ayuda a cada rato yo obviamente había hecho empanadas antes mi vida entonces como que no es tan difícil onda fue demasiado demasiado chistoso ellos tenían muchos ingredientes disponibles entonces ellos solamente tenían que elegir el ingrediente con el que querían cocinar en el fondo entonces como que ellos lo iba guiando lo iba ayudando a hacer como las empanadas y todas esas cosas como experiencia así como en general porque la idea es que vayan a ver ese video que lo voy a dejar por aquí en alguna parte en, en experiencia como general puedo decir que ellos como personas son realmente muy bacanes muy, muy bacanes, muy geniales. Son súper humildes, de hecho, me decían acá rato así como, Hyun, ¿cómo puedo decir esto en español? Hyun, ¿cómo puedo decir esto? Hion. Y no sé, me preguntaron como de mi vida personal, de las cosas que yo hacía acá en Corea, entonces como que, eh, no sé, me sentí demasiado cómodo con ellos como grabando en realidad. Ellos también estuvieron súper cómodos conmigo porque me tiraban talla y todo, entonces fue como muy, muy genial esa parte. Y yo estaba igual súper nervioso porque dije así como... Tengo que hablar coreano, tengo que hablar inglés, tengo que mezclar los dos idiomas Tengo que además enseñarle español, entonces es como, oh weón, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero al final creo que salió bien, salió chistoso, que era lo que queríamos en el fondo Así que espero que el producto final eh, se vea bien Y como sabrán el día 26 de noviembre, de Six va a ser su concierto en Chile finalmente También quiero invitarlos a que vayan porque realmente estamos escuchando su música Y bueno, lo que pude experimentar estando con ellos es que realmente son... Otra wea. O sea, son muy bacanas. Y también quería aprovechar de eh, dejarles algún concursillo. Porque ustedes saben que yo siempre hago un y Quería invitarte a ti. Sí, a ti que estás ahí, a ti. Te quería invitar a ti y a tu amiga, a tu mejor amiga, a que vayan al concierto de Day Six. Si es que todavía no han podido comprar su entrada. Te quiero invitar para que vayas al concierto de Day Six. Entonces lo que tienes que hacer ir a mi Instagram, que voy a dejarlo por acá abajo. Tú te vas a mi Instagram y buscas la foto que tengo con Day Six. En esa foto, tú comentas abajo la razón de por qué. Quieres ganarte la entrada para ti y tu amiga para ir a ver a Day Six. ustedes saben que yo cuando regalo cosas, no regalo cosas así como, como fome, atrás Que yo les voy a regalar. Son dos entradas, VIP, vip. Entonces van a estar ahí. En primera fila, ¿cachai? Así súper adelante. Ahí como. La única condición sí para participar es que si ven a Dogwan, tienen que decirle que el profesor de cocina chileno lo haga mucho. Porque, loco, es mi crash de la vida. Espero que todas concursen. Si llegan a ganar la entrada, por favor, vayan. Porque me ha tocado algunas veces que he regalado entradas para conciertos, pero la gente no va y se pierden en esas entradas. Y es como ¡No! Así que por favor, que gana una entrada, vaya. Bueno, esa es la música significa que viene el metro acercándose. Así que hasta aquí voy a dejar este video. Quiero agradecerles a todos por haberlo visto. Recuerde activar la campana para que les avise cuando suba video porque este YouTube a veces avisa, no avisa, no sé, está vuelto loco igual que todos. No sé, suscribas a este canal. Síganme en mis redes sociales que las voy a dejar también aquí en todas partes. Y hay el tren. 30 que está haciendo tanto ruido así que eso nos vemos para la próxima bye bye